Muy buenas tardes a todos, chicos. Un cordial saludo. Bienvenidos a En Busca de la Verdad. Son las 8 y 6 de la tarde aquí en España, ya prácticamente para anochecer. Hoy venimos con nuevos datos de Alaska, desapariciones nuevas. Sí, desapariciones nuevas. Hoy y, venimos... Uy, que tengo rebote. Estadísticas y causas. Bueno, una serie, unas pequeñas estadísticas y unas series causas que parece ser pues que eh, las autoridades locales, las autoridades locales, pues lo que están haciendo un poquito es pues bueno, dar o querer o intentar dar una serie de explicaciones que son un poco, bueno, un poco extrañas. Pero bueno, vamos a coger como referencia. Nos vamos a ir a donde nos habla del Triángulo de Alaska. Bueno, seguro que conocemos esta zona del Triángulo de las Bermudas también, una zona que está entre Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas, conocidas por numerosas desapariciones que fomentaron misteriosas leyendas y teorías al respecto. Bueno, esto ya lo conocemos todo aunque las estadísticas indican que en esta zona no hay más desapariciones de barcos o aviones que en otras del mismo tráfico. Está claro que a las personas nos encantan las teorías de la conspiración. Que todos nos vuelven locos estas teorías. Bueno, sin embargo, hay un lugar en la Tierra en el que sí hay sucesos de este tipo, incluso mayores y que no para de sucederse de las desapariciones que es el triángulo de Alaska eso estaría entre Barrow, Juno y Anchorage un triángulo forma un triángulo con esa formita que tiene Alaska de península pues bueno, hay muchas páginas hay muchos datos, se está hablando mucho de esto en diferentes lugares, bueno una de las causas que se están poniendo encima de, de la mesa es el hecho de que existan vórtices energéticos. Sí, lo que estáis soñando. Vórtices energéticos. Y esto causaría un problema de la instrumentación de los aviones, por ejemplo, o de otro tipo de aparatos, de artefactos, puede ser un avión... un un coche, un autobús, un lo que sea, un helicóptero, y que estos vórtices energéticos, debido a las corrientes de la Tierra, pues entrarán en, pues, bueno, en, un, en una locura, lo que sería eh, el tema de los aparatos, los aparatajes. Bueno, se habla también, por parte de las autoridades, de que podría ser que los seres mitológicos que se hablan en esa zona pudiesen existir lo que estáis oyendo o bien pudiesen ser animales salvajes pero el tema es cuando se hayan eh, diferentes lugares donde pues bueno eh, las casas están vacías sí que han desaparecido todos la comida en la mesa, el fuego puesto, bueno, y han desaparecido. Eh, más datos, más datos. Dice lo siguiente, eh, puede ser que el Ecuador, está sobre las placas tectónicas, emitan corrientes electromagnéticas extremas que provocan confusión, visiones y desorientación en las personas debido pues, a ese arco. ...de energía que se crea en la Tierra y que incida en Alaska. Y que la gente, pues por su propia voluntad, abandona su casa. ¿Cómo lo veis esto? Esto lo veis un poco complicado, ¿no? Bueno, se habla de la teoría de los extraterrestres. Estos son las autoridades locales. Hemos dicho que son las autoridades de Barrow, Anchorage y Juno. Sí, lo que estáis oyendo. Esto es así las eh, teorías que están dando. Desde el año 2015 a principios de 2018 o finales de 2017, pues hay la friolera de unas 258 personas, alrededor de 260 personas que se han perdido en Alaska a lo largo de dos años. Conocemos las 25.000 anteriores y las 60.000 desapariciones anteriores. Es decir, que el número iría reduciéndose. No aumentando, sino reduciéndose. Bueno, habla de que en estas zonas de Alaska, pues, eh, podría ser que por desprendimientos de, de hielos en las montañas, de nieves en este caso... De inundaciones, sí, pero si hay una, esto es lo que digo yo, si hay una inundación, pues hay una serie de bueno, de desaparecidos oficialmente. El problema de esto es que estos datos no se hacen oficial al momento, sino dependiendo del caso y si, y si en estos casos interviene el FBI, pues así no se da ese dato oficial hasta pasado un tiempo, se da... Se alarga ese cartelito de desaparecidos. Lo curioso es por qué las autoridades de Alaska piden ayuda al FBI. Lo más curioso de todo esto es que esto ya se ha hecho oficial. Fijaos una cosa, se hace oficial el tema de los ovnis eh, por parte del Pentágono, pero esto se hace oficial también. Esto se hace oficial. Se ha hecho oficial en marzo de este año. Curioso. Pero nadie ha sabido nada, ¿verdad? Bueno, esto lo podéis encontrar en diferentes rotativos, en el New York Times, BBC, en, fin, en, el, en el CNN News, en, bueno, en muchos rotativos y eh, programas de información televisivos en Estados Unidos. Lo podéis buscar, seguramente estará en inglés, pero lo podéis traducir y lo encontraréis es muy curioso habla de ac intensa actividad geológica y sísmica en torno al círculo polar ártico por lo que en su, en su horizonte no se pone el sol durante varios meses en una determinada época del año y esto sería también causa de desapariciones en Alaska pero claro, aquí hay un punto que hay que comentarlo las casas no desaparecen. Es más, recuerdo unos casos que me enviaron de Alaska, esto me llama mucho la atención, que eh, se encontraron en diversas zonas de Alaska carreteras interiores, carreteras pequeñitas. Se encontraron coches con las puertas abiertas sin ocupantes. Además, en unas circunstancias, todos estos casos muy parecidos. Es decir, el coche funcionaba bien, el vehículo no tenía ningún problema, es más, las llaves estaban puestas, porque claro, allí quién te va a robar, en Alaska, vamos a ver, tú paras el coche en mitad de la montaña, pues tú dejas las llaves puestas, bajas, eh, si te da pues alguna emergencia fisiológica, pues oye, te vas allá a la cuneta, ¿no? Digo yo, digo yo, es lo que yo haría. Pero claro, el problema es que hay... Eh, hubieron coches... Que supuestamente no iba solo un ocupante, porque si es un animal que ataca al que sale porque tiene una necesidad fisiológica, si lo ven muerto, los otros arrancan el coche y se van. O a las malas, abandonan el coche y se van. Pero claro, un oso, por ejemplo, no va a seguir a cuatro personas a la vez, si cada uno tira por un lado. Bueno, esto es algo un tanto extraño. Yo creo que esto no, no tiene un gran sentido. Habla de estos movimientos sísmicos. Pero estos movimientos sísmicos pues, quedarían registrados en, pues, en, el, en el Instituto de Sismología Nacional de los Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos hay una institución que recoge estos datos y son los que hoy pues hemos tenido... En San Francisco, pues un terremoto. En Alaska, otro terremoto. Ha habido... y nadie habla, no, no se dice y nadie lo habla, de que esas desapariciones no coinciden con movimientos sísmicos. Cuando han habido movimientos sísmicos de pequeña magnitud en Alaska, pues se ha hecho un informe que se ha emitido oficialmente en el boletín oficial del Estado de los Estados Unidos, o donde haya sido de forma oficial se ha emitido pues, todo lo que ha ocurrido conforme a los movimientos sísmicos. Pero las desapariciones no coinciden con eso. Algo extraño, ¿verdad? Bueno, estas 258, 260 desapariciones, algunos casos están abiertos todavía a 2018, a día 31 de, de mayo, pues están abiertas esos expedientes abiertos. <coughs> Y en otros casos se hubiesen dado ya por desaparecidos y, por ende, en algunos casos incluso por muertos, ¿vale? Se dan por desaparecidos. No hay cuerpo, son desaparecidos. El tema es el siguiente. Hay de 258 casos, hay unos 175 que están abiertos. No se han cerrado, no se han archivado ya, señores. Han desaparecido... ¿Hasta luego, Lucas? No. Es muy curioso porque cuando ves los datos te das cuenta de que son familias enteras las que desaparecen. Familias enteras, vamos a ver, esto a mí quien me lo cuenta yo es que yo no lo entiendo. Familias enteras. Pues bueno, cuando son montañistas, eh, pequeños excursionistas que van para aquí para allá, dan un tiempo y después de ese tiempo se da por desaparecido. Con lo cual, de los 260, 58, de los 260 desaparecidos, no todos son por causas sobrenaturales. Esto lo pone en un informe. Esto es alucinante, ¿no? Bueno, es rarísimo. Pero estas familias que han desaparecido, los casos siguen abiertos. Es decir, los que no son montañistas, los que no son alpinistas, los que no son excursionistas. No los han dado por desaparecidos, pero siguen el archivo abierto como desaparecidos. Luego hay una estadística aquí, que esto no, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Habla de <coughs> muertes causadas por un fenómeno natural. Y se remonta al 1931 y se va a China por inundación. Cuatro millones de personas que murieron en China por inundación en el año 1931. En Haití, en el 2010, 316.000 muertes. Nos vamos a 2008, a Birmania, por un ciclón, 150.000 muertes. Indonesia, 2004, 260.000 muertos por un tsunami. En Europa, en el 2003, por una ola de calor, luego dicen la glaciación, que viene la glaciación, 40.000 muertos en Europa. En Portugal, en el 1755, es una estadística que mandan las autoridades de Alaska. Y dices... ¿Y esto qué tiene que ver? Intentan dar explicaciones muy extrañas. Eh, Portugal, terremoto de tsunami en el 1755, ya sabéis que reventó la, la catedral de la Sé, ¿no? La, la, sé, el, la Sé, que está en Lisboa, pues bueno, aquí hubieron 100.000 muertos. Habla del año 79 en Italia, erupción de 22.000 personas fallecidas, pero erupción de un volcán. Eh, hacen una estadística y te incluyen dentro de esas estadísticas, pero son, es una estadística de tal fecha a tal otra, oficiales serían alrededor de 100.000 personas. ¿Cómo lo veis? Con lo cual estaría dentro de las estadísticas de las desapariciones a nivel mundial. Nos parece? Con lo cual ya es oficial las desapariciones en Alaska. Todo esto es muy raro porque están dando eh, pinceladas de desclasificaciones de. No lo no entiendo. En 2011, Japón, terremoto, el tsunami, 18.000 personas. Y este dato es muy curioso. En Rusia, 2010, murieron 56.000 personas por una ola de calor. Impresionante. Hay unos datos, pasa que no me puedo aventurar a darlos, no me puedo aventurar a darlos porque falta contrastarlo. Son datos del otro lado de Rusia, es decir, Alaska y Rusia están frente. estrecho de Bering. Pues las autoridades alasqueñas en este caso, le está pidiendo a Rusia que por favor facilite estadísticas de desapariciones en esa zona. Hace mucho tiempo hicimos un vídeo relacionado con esto, que algunos dirán, esto lo dijo JL, no, mírate el vídeo seguramente me verás a mí con el, con el tema este, el mundo desconocido. Eh, estuvimos haciendo un vídeo, estuve haciendo un vídeo otro día aparte de este día que os he comentado, en el que... Vemos de forma satelital por Google Earth toda la zona, la zona de Alaska y de la, eh, del Estrecho de Bering y del lado ruso. Que no os olvidéis que Rusia y Estados Unidos hacen frontera, eh, natural. Eh. Si escucháis al perro roncar, ese es mi perro, es Zeus, ¿vale? Que por cierto, no es, no es por nada, pero Zeus despierta, está roncando. Eh, el primer perro que sale en YouTube el misterio es el mío, ¿eh? que luego no me copie nadie. Bueno, esto es una broma. Eh, dicho esto, bueno, habla del terremoto de México en el 85, en el 2001 en la India, eh, en Irán en el 2003, Estados Unidos, un huracán en el 2005 mató a 2.000 personas. Ese sería el dato de estadísticas que ellos dan y que esto de, de Alaska... Estaría entre los años 60 a los años 2015. Toma castaña. Es decir, ahí lo tenemos. Todo esto es muy curioso. Y creo yo que estas son los, eh, las causas que ellos dan. Pero hay otra cosa más curiosa. Porque mm, hace una pequeña reseña... Sobre estas personas, y esto sale en la película de la cuarta fase. ¿eh? Personas que ven un búho. Lo que veis en la película de la cuarta fase no es un búho, es una lechuza. ¿eh? Una lechuza. Además, es una lechuza europea que estará adiestrada y la pondrán allí para la película. Es una lechuza común, mejor dicho, lechuza común. Aquí se llama lechuza europea también, pero es lechuza común. Lo que vemos en la película. Estamos hablando de un búho. Un búho puede tener un búho real, un búho real, no un búho nival. No, el búho nival es blanco. El búho real que hay en esa zona de Estados Unidos, en Alaska también hay búhos reales, de esa de, la, de una subespecie que hay allí, puede ser un animal de un metro o menos de un metro, de 80 centímetros. Son grandes los búhos reales, no son pequeñitos, ¿vale? Dicho esto, esto por lo que parece es, es, es presto a confusión, se, se da pues una confusión en relación a que algunos lo identifican esos búhos, lo pone en el informe, con seres de menos de un metro. Sí, pero es que luego hay informes de seres de un metro cincuenta, un metro veinte, incluso de dos metros. Y que creen que es un búho, un búho de dos metros, pedazo de búho. ¿Eh? eso es de, del Cretácico por lo menos y lo que se intenta es dar una explicación nega, una negación, a, una negativa a la explicación que realmente es o que pueda ser o que los mismos lugareños dicen que provienen de unas leyendas que son los seres Skim en este canal buscar seres Skim y lo encontraréis, ¿vale? ¿Qué son los seres skin. Esas leyendas dicen, pues bueno, que eso son leyendas, que no pasa nada y que eh, son pues, elucubraciones de la gente y que dan pues, unas explicaciones que no serían reales en este caso, que son imaginaciones o creencias populares. Vale. Pero cuando más de 150.000 personas en Alaska llevan reportando avistamientos de seres de entre un metro y dos metros que deambulan por la zona, ¿esto qué es? Pero son seres sobrenaturales para ellos porque tienen una forma de un búho. Y se han hecho retratos robots y no es que tengan forma de búhos es que tienen pues como una especie de, de, de capa o de, o de algo, pero con unos ojos inmensos. Esto es importante. Claro, yo no soy un entendido en hacer eh, retratos robots, pero cuando ves algo a primera vista te puedes imaginar lo que es. O más o menos puedes decir, bueno, esto parece esto, esto parece lo otro, ¿no? Da igual lo que sea, lo que sí es, es una, un ser, un animal, un lo que sea, con una cabeza muy grande, almendrada, con ojos negros, penetrantes, muy anchos, muy almendrados, muy grandes. Algunos dirán, bueno, estos pueden ser los grises, sí, pero los grises supuestamente, supuestamente, yo no los he visto, son de un metro veinte, un metro cuarenta, pues que hablan de seres de dos metros, todo depende a la distancia a la que tú te encuentres. Esto podría ser también, ¿no? Pensadlo. Igual tú te encuentras a 100 metros y coges un punto de, referen de referencia erróneo y puede ser que te confundas. Pero si tú al ser lo tienes a 10 metros, sus 2 metros de altura los ves perfectamente. Bueno, pues esto dicen que son eh, creencias populares de los seres skin. ¿Quiénes son los seres Skim? Pues seres que provienen de las estrellas. Lo podéis buscar en este canal, Los seres, la leyenda de los seres Skim en Alaska. Un vídeo que pasó muy desapercibido cuando lo subí y realmente es importante. Voy a intentar, eh, mientras eh, se lo edite, luego cuando acabemos este directo, pues lo intentaré pegar por aquí o al final del vídeo o aquí abajo para que... Eh, lo veáis y veréis quiénes son estos seres de skin. En fin, estos son los datos más reveladores que tenemos hasta ahora: 258 personas desaparecidas, de las cuales 175 son personas que ya se han dado por desaparecidas, el resto. Sigue abierto, no se han dado por desaparecidas. Estamos hablando de mediados de 2015. También es in interesante decir que hay nuevas desapariciones, pero es que hay una cosa muy curiosa. Porque he estado buscando eh, que el gobierno eh, el gobierno de Alaska regala 2.000 dólares a cada uno de sus residentes. Eh, bueno, el día 1 de octubre es, es el día de, eh, del estado de Alaska, ¿vale? Eh, os leo así por encima un poquito. Todos los, años todos los años alasqueños reciben una suma de dinero en efectivo de sus autoridades. Dice, bueno, algo que sorprenderá a los que están acostumbrados a que los gobiernos demanden retribuciones, contribuciones, perdón, o a través de los impuestos. Ellos cobran 2.000 dólares, eh, 2.072 dólares en efectivo, una vez al año. A una tierra donde te pagan por quedarte, pero a la vez desapareces. No lo entiendo. Eh, en 2014 el dividendo a ver, a ver, dice cada año las autoridades decretan un dividendo, una porción de las ganancias del fondo que es distribuida entre todas las personas que llevan viviendo al menos un año en el Estado. En 2014 el dividendo fue ligeramente menor, en 2014 fue menor que en el 2015, llegando solo a 1.800 dólares. Algunos podrían pensar que ese regalo anual se presta al derroche por parte de los residentes del Estado. Pero en realidad la gente en las remotas zonas de este enorme territorio típicamente gasta el dividendo en cosas como cubrir las cuentas de la luz y el arriendo le... Eh, bueno, esto es los últimos datos que tenemos. Es decir, en definitiva, salvo en el 2014 se está pagando unos 2.072 dólares por residente que lleve un año. Es decir, tú te vas a Alaska, estás ahí un año y al año que viene traca traca la morcilla, que te la dan en la mano. ¿eh? Te dan una morcilla de 2.000 dólares. De unos 1.800 euros. ¿Qué haces con eso? Pues bueno, pagas tu luz, tu agua, tu desplazamiento si tienes que lo que te sobre. Bueno, un regalito al año de 1.800 euros no está nada mal. Pues bueno, las autoridades de Alaska pagan a sus residentes no tienes que ser estadounidense curioso bueno eh... es que aquí hay más datos que yo creo que no vienen al caso que son datos de de la renta en Alaska no hay una renta baja hay una renta bastante suculenta y, pues bueno, hay petróleo, eh, hay petróleo, hay petróleo en Alaska y algún tipo de manufacturas y, bueno, simplemente, en definitiva, que hay una renta, el Producto Interior Bruto de Alaska es elevado. Se le paga a su gente y la gente se va, desaparece, no están. Luego, ah, otra estadística que, que dice, otro dato, perdón, otro dato dice que hay personas que se van de Alaska y que tardan X tiempo en empadronarse en otro lugar ya, en la zona, pues en California, en Nueva York, o en Pille, no sé, o en Washington, donde sea. Tardan más de un año o más de dos. Sí. Vale, eso puede pasar. A mí me ha pasado. Yo me he cambiado de domicilio y han pasado seis o siete meses hasta que yo me he empadronado en el nuevo ayuntamiento, pues porque no te acuerdas, porque no puedes, hasta que dices, caramba, voy a ir. Y vas y te empadronas. Pero personas que han desaparecido desde los años 70 que no se hayan empadronado, no me lo creo. Y no solo eso, sino que tendrán que trabajar, tendrán que cobrar cheques, tendrán que hacer transferencias de tarjetas, de crédito, no sé, datos, dar de alta la luz, el agua. Y eso salta a los archivos. Y dicen que podría ser una de las causas de que el censo haya desaparecido. Sí, es decir, yo abandono mi casa... Toda mi familia, dejo la comida puesta, el aire acondicionado puesto, o sea, la calefacción, y bueno, y cojo y me voy a, a Nueva York ¿eh? y desaparezco. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, vale, ese hay que cogerlo un poquito con pinzas. Veis que se están dando datos oficiales, se están dando no solamente datos oficiales, sino que se está reconociendo ciertas desapariciones. Así que esto lo tenéis aquí, yo os lo dejo aquí y creo que que es algo interesante. Me gustaría que lo compartierais porque es un, un vídeo bastante interesante. En fin, bueno, hay diferentes causas más que dan, pero es que son tan absurdas que no venía a decirlas. Bueno chicos, muchísimas gracias por eh, estar aquí, gracias a todos los amiguetes que estáis en directo, gracias a los moderadores, a todos los que vais a ver este vídeo nuevamente en, en diferido los nuevos bienvenidos y pues nada, ya sabéis, soy Rafa Fernández y os dejo este vídeo por aquí y aquí termina En busca de la verdad. Muchas gracias amigos, nos vemos pronto, hasta luego.